Hola, bienvenido al canal. En esta oportunidad vamos a ver cómo se va despertado, eh, digamos, el gobierno del presidente Boric durante mayo y junio de la primera quincena. Estas son las energías del presidente. Bueno, primero se ve, um, se ve que hay muchos conflictos, eh, creo que, que se, se ha, ha tenido conflictos eh, ya sea internos eh, de muchas veces de, de no saber cómo manejar el gobi el, su gobierno, cómo administrarlo de la mejor manera eh, y también me atrevería a decir que ha tenido conflictos con sus ministro o con la gente que lo asesora también ya eh, sea por dos motivos uno porque no han sido completamente honestos con él o lo otro que también al llegar eh, digamos a gobernar se encontró con, con digamos con ciertas sorpresas que no esperaba entonces eso habla de que evidentemente lo que él tenía planificado como forma de gobierno eh, se ve estancado ahora, en cuanto en cuanto a lo que perciben las personas de él, bueno Acá no se ve muy bien aspectado Se ve que eh, la gente lo, lo ve, lo percibe Como una persona que le cuesta tomar decisiones Que, que a momentos el, eh, su cargo le queda grande sí eh, Por cierto que la gente reciente la la crisis económica, la inflación y, y de alguna manera eh, si antes había expectativas de que esto podía mejorar ahora hay una urgencia de que esto mejore ya mismo bueno, acá me habla digamos, en que en general si bien se empezó con una energía de, de avance, de ir hacia adelante, con ideas, con iniciativa, eh, muchas veces el pecado de ser impulsivo, ¿sí? de, de quizás no, no analizar eh, de forma pertinente, eh, digamos, cualquier ámbito de su administración. Ahora. Evidentemente que según lo que dice O lo que ve eh, En la gente En la calle, etcétera Está, digamos Está poniendo mucha más atención Y está siendo mucho más eh, Quizás lento Pero está siendo mucho más analítico Más estratega en la forma de gobernar Dicho esto vamos a ver cómo se ha afectado mayo la, digamos la última quincena de mayo y la primera quincena de junio A ver, eh, la última quince, quincena de mayo, digamos, se, eh, se ve, digamos, eh, se ve aspectado de la siguiente manera. Eh, ya, digamos, está, eh, por lo menos, eh, ya sea tan, tanto el gobierno como la gente... Están dejando como esas expectativas o ese ensueño que viene un comienzo. Eh, ya, digamos que se podría decir que están pisando tierra. ¿sí? El, ambas partes, ya sea el gobierno como las personas, quieren tener cosas concretas, quieren eh, tener estabilidad. Eh, Van a seguir eh, habiendo temas que causan eh, discordia, ¿sí? Eh, va a haber cier cierta ambi ambi ambigüedad, se podría decir también, eh, y, digamos, eh, me atrevería a decir que la oposición del gobierno va a jugar en este caso un papel... Eh, más importante en en, en claro, en, en pillar el punto débil pero uh, sin embargo se ve que al menos hay una voluntad de trabajar, de mejorar eh, como decía antes no tanto de cumplir sueños sino que de mejorar las cosas que urgen ahora mismo Ahora veamos el tema en junio. Bueno, las cosas no se ven tan muy favorables. Eh, sobre todo porque eh, van a haber crisis importantes, eh, crisis ocasionadas. Puede ser, eh, por ejemplo, como... Eh, yo lo veo como crisis que tienen que ver, por ejemplo, la, la guerra en Europa que nos afecta, ¿sí? Eh, el presidente tiene que tener mucho cuidado en la manera de, de cómo habla y piensa. Eh, aquí claramente se ve que la crisis, digamos, económica se acentúa y eso origina, eh, si ya hay un nivel de agresión importante eh, yo me atrevería a decir que en los próximos meses también eh, en conclusión yo eh, desde el punto de vista económico se ve bastante eh, bastante paupérrimo el, el escenario eh, recomiendo en lo posible que se ahorre eh, como dije se va a incrementar la crisis sí en, en, sobre todo en el tema de la inflación eh, y en y en el tema de generar empleos sí eh, eso por una parte lo otro eh, Lo otro, bueno, eh, si vemos lo, lo positivo de esto, es que por lo menos eh, creo que el presidente eh, eh, aterrizó sus ideas y está trabajando eh, al día a día, ¿no? No tanto como, eh, y también la gente espera eso de él, eh, no tanto como al comienzo que había muchas expectativas y él también tenía, a lo mejor, sus propias eh, ilusiones de cómo podría hacer esto. Eh, entonces, como que va a estar solucionando problema tras problema. Las, eh, el ambiente no se ve fácil, se ve que hay división, se ve que eh, la oposición va a, va a acentuar, digamos, la crítica al gobierno... Eh, el trabajo va a estar inestable eh, mucho trabajo informal y y y, los, y, y lamentablemente los niveles de, de agresividad eh, ya sea eh, en, ya sea en, en robos o como o cómo se tratan eh, por ejemplo el la clase política se va a acre acrecentar eh, muchísimo más en el mes de junio eh, un consejo esa no caer en, en si bien el digamos si bien en esta lectura eh, digamos no es muy positiva digamos tampoco hay que caer en la en la exageración yo recomiendo vivir al día a día sí eh, porque eh, digamos ya sea por causas externas como decía la guerra en Europa el el tema de la inflación que está pasando en todas partes del mundo como nuestros temas, como un país eh, requieren que digamos que tomemos cierta eh, que andemos con cautela ¿sí? que no caigamos en la desesperación de que esto se va a terminar o que va a colapsar todo no, hay que, hay que ir paso a paso, viviendo día a día, ¿sí? Así que, bueno, esta es mi predicción para eh, el gobierno del presidente Boric, para la desde la segunda quincena de mayo hasta la primera quincena de junio. Gracias por ver el video y nos vemos.